Pues me llamo Mariona Valls y soy cofundadora y art director en Mango Protocol. En esta charla voy a hablar de toda la trayectoria de Mango Protocol, desde los inicios hasta el día de hoy, y cómo hemos ido aprendiendo cosas y eso nos ha hecho ser un poco la empresa que somos hoy en día. De mecánica aprendimos cuando lo lanzamos que era, que era importante hacer las cosas pasito a pasito, y que quizás um, tener unas expectativas muy naives no, no es realista con la situación actual que hay. Pero bueno, me quedaría con lo bueno que, que es ¿no? lo, de, lo de intentar hacer las cosas a pasito pequeño. Pues la verdad es que era un proyecto más grande a uh, tan a la hora de la, la comparativa, a la hora de, de lanzarlo uh, versus Mecánica. Entonces, um, realmente ha sido más duro porque mecánica lo tuvimos listo y lo lanzamos un poco um, como estaba, pero a Ataná sí que nos lo hemos tomado todo de una manera mucho más pro profesional, hemos planificado la fecha a que no coincidiera con otros lanzamientos, o sea, estaba todo mucho más, mucho más medido. En ese aspecto estábamos ya mucho más profesionalizados. Pues uh, yo creo que el hecho de haber estado picando piedra en mecánica, luego un poquito en ágata, nos ha hecho capaces ahora de poder gestionar un equipo de, de cinco personas, eh, en el cual, por ejemplo, yo, que había sido una persona que no había, no había tenido un, un background de estudios de técnico de videojuegos, específico de videojuegos, ahora estoy, ¿no? dirigiendo el trabajo de arte de todo, de todo el juego. Entonces, en ese aspecto, yo creo que ese ha sido como, como el, siguiente, el siguiente paso que hemos dado. O sea, tener una estructura como mucho más sólida, clara, ¿no? en plan, los sombreros repartidos. En plan, tenemos un productor, tenemos es una directora de arte, tenemos un, un lead game designer, tenemos un, un lead programmer y cada persona es como responsable de su propia área y no hay un batiburrillo de de ideas? Pues para nosotros eh, el arte en nuestros videojuegos es algo fundamental, o sea, solo hay que verlos, eh, visualmente tiene una estética muy particular. Entonces, no, no sé si es el 50%, pero estoy segura que es una parte muy importante, porque entrarle por la vista a la gente y a la gente que le entra realmente eh, le gusta, ¿no? o sea, o te gusta o, o lo odias. Entonces, para nosotros, es parte de nuestra identidad. Yo creo que para poder pasar de, de aficionado a profesional, lo que se necesita es um, el tiempo para ir eh, aprendiendo las cosas y las, las, siguiendo, digamos, los, los pasos que, que la empresa te va demandando y, y sobre todo, um, estar mm, preparado, ¿no? para ir tomando responsabilidades cada vez, cada vez más grandes, ¿no? O sea, porque al final, uh, un profesional tiene que estar a la cabeza de su empresa y esa es como la, la, la misión ¿no? final para, para llegar a ser un buen profesional, o sea, ser, ser responsable no solo de tu trabajo, sino del trabajo de otros. Um, yo, normalmente, cuando me preguntan... Uh, que sí si recomiendo a la gente montar un estudio independiente o irse a trabajar uh, en un estudio grande. Yo siempre digo que depende mucho de, lo que tú, de, de las pretensiones que tú tengas. Evidentemente, si tú eres feliz con tu trabajo, um, digamos, de 9 a 7 y te quieres ir a tu casa y desconectar, para, no es para ti para nada lo de montar una empresa porque es una mochila y te la llevas a casa. Si por cambio estás dispuesto ¿no? a sacrificar algunas cosas y para ti es súper importante hacer lo que tú quieres, evidentemente para ti lo tuyo sería ¿no? montar un, un estudio porque quizás trabajando para otros nunca vas a conseguir um, sentirte tan realizado.